Hey, bienvenidos a Classy yo soy Classy Messi. Estoy a mitad de camino entre Messi y Classy, no he terminado de maquillarme y me voy a maquillar con ustedes. Como habrán notado, mi voz no se corresponde al video y es que no se grabó y estoy grabando la voz aparte ahora para ustedes. En este video vamos a probar por primera vez... Esta brochita de Sigma Beauty, especialmente diseñada para el cut crease, se llama Cut Crease Brush E62 y supuestamente con esta brocha se hace mucho más fácil hacerse el cut crease. A mí siempre me ha dado trabajo, así que vamos a ver si es verdad que es más fácil con esta. Quédate para que la probemos juntas. Para el maquillaje de hoy, en el que obviamente me voy a hacer un cut crease, voy a comenzar aplicándome un poquito de mi bronceador de Mislin High From Hawaii de la línea de bronceadores que se llama Beach Please. Y lo voy a usar como tono de transición y es para darle un poquito de calidez al párpado y además que hoy me voy a hacer un maquillaje en tonos naranjas. El segundo tono que voy a usar se llama Ada y está en la paleta mascarada de Lluvia's Place y lo voy a aplicar en mi cuenca y un poquitín más arriba también. La voy a integrar con el primer tono. Ahora me voy con el tono Fulani de la misma paletita lo voy a aplicar directamente en la cuenca y ya no voy a mover ese tono de ahí lo voy a concentrar ahí para darle un poquito más de profundidad y ha llegado el momento de hacernos el cut crease así que vamos a destapar esta belleza a mí me costó 11 euros en la semana del Black Friday en Beauty Bay pero normalmente cuesta 17 euros, según veo ahora en Beauty Bay. Me sorprendió la suavidad que tiene. Yo pensaba que iba a ser más durita, más firme. En realidad es firme, pero es suave al mismo tiempo. Es bastante agradable al momento de tocarla. Y bueno, aquí estoy ya aplicando un poquito de concealer y asegurándome de que esté bien aplastadita. Y comencemos. Como ven, no me está costando. No sé si ustedes han visto otros videos en los que me hago cut crease. Últimamente sí, ya que había encontrado una manera de que funcione. Especialmente en que en vez de usar concealer, he estado usando la base del Dermacol, que por su consistencia se me ha hecho mucho más fácil. Pero hoy estoy usando concealer, pero con el simple hecho de usar esta brocha, se me ha hecho tan fácil como se me ha estado haciendo últimamente con, el, con la base Dermacol de y con una brochita de labios estoy súper sorprendida porque todas las demás brochas que había probado, da igual si de labios, cualquier tipo de brocha que yo había usado, con concealer no me había funcionado, siempre me había quedado bastante feito el cut crease o me había pasado muchos minutos perfeccionándolo. En esta ocasión se me hizo más fácil. Yo no tenía expectativas altas con esta brocha. Yo no sé por qué. Yo no esperaba que funcionara así. Yo pensaba que iba a ser una tontería. Que yo iba a decir, ah, ellos dicen que es para cut crease, pero es una brocha cualquiera. No sé por qué. Yo nunca había comprado una brocha de Sigma Beauty. Siempre he escuchado que son muy buenas. Pero yo no, no tenía esa expectativa de que fuera especialmente buena la brocha para el cut crease. Pensé que iba a ser una brocha plana cualquiera. Pero la verdad es señores, fíjense qué fácil se me hizo. Yo soy muy mala para esto. De seguir una línea, de, de trazar perfectamente. Yo no puedo pintar, yo soy muy mala para esas cosas. Realmente la brocha cut crease de Sigma es una brocha classy y es especialmente buena para hacerse el cut crease bueno aquí estoy aplicando encima de donde me puse concealer esta sombrita con brillo de la misma paleta que se llama casa blanca la verdad es que me lo apliqué sin mucho cuidado como ven si tú tienes más cuidado, usas una brocha más pequeñita en los bordes queda más nítido pero bueno, yo estaba un poquito deprisa ese día. Y ahora estoy usando un poquito de la misma sombra marrón que me puse primero. Fulani. Y luego de la segunda sombra. La sombra hada. Color ladrillo que usé. Aquí me estoy aplicando un poquito. De delineador dorado y voy a iluminar mi lagrimal con la sombra que se llama Giza la máscara que voy a usar hoy es de MAC How and Naughty Lash me voy a delinear los labios con un lápiz marrón cosa que... Casi nunca hago, pero quise variar. Este es de Max Factor y se llama Color Elixir Lip Liner. Y este es en el color 16, Brown and Bold. Y encima este labial que estaré probando por primera vez es de Manhattan Moisture Renew Lipstick en el color 300 First Class Nude. En conclusión, esta brochita es 62 de Sigma Beauty, es una brocha clásica Espero que les haya encantado este video y si es así, regálame un like, suscríbete a Clasimes y te veo pronto en un próximo video. Chao.